Hola, ¿qué tal mi gente? En el día de hoy nosotros vamos a aprender un video, aprender en este video de cómo yo puedo grabar la pantalla de mi computadora, ¿ok? Para grabar la pantalla de mi computadora existen un montón de programas, pero uno de los que más me gusta es Cantasia. Bien, es el que yo utilizo para grabar la pantalla de mi computadora, que de hecho es el que estoy utilizando ahora mismo. Lo Vamos a ir a Google y vamos a escribir la palabra Cantasia y si se fijan, este, esta C es el logo de Cantasia y... Miren ahí donde está esa URL, textmix.com, esa es la página oficial de Camtasia. Ahí ustedes pueden descargar un software, pero le va a cobrar, o pueden descargar la versión de pruebas que le dura 30 días. Entonces, una cosa, ¿por qué yo no pongo eh, un tutorial de cómo descargar gratis Camtasia? Porque YouTube está muy complicado con el tema del copyright y no me gustaría que me penalizar en el canal, pero les, les aconsejo y les recomiendo que está muy fácil de conseguir en internet. O sea, se puede conseguir el programa de Cantasia en cualquier sitio. Esta es la página oficial. Ustedes pueden ir ahí a versión de prueba y entonces descargan la versión de prueba. Cuando ustedes hayan descargado Cantasia, le va a salir dos programas en uno, que está Cantasia Studio, que es para editar el video y está Cantasia Recorder qué es esto cuando yo lo doy a Cantasia Recorder se me abre esta pestañita que está aquí bien y aquí si le doy a pausa entonces se va a parar el video entonces aquí yo puedo controlar el video y me salen aquí y aquí me salen configuraciones para yo configurar qué tanto espacio de la pantalla yo puedo grabar. Yo espero que haya servido de ayuda este video, porque este video solamente es una recomendación. Luego voy a hacer un próximo video de cómo yo puedo editar un video en Camtasia.